Vamos a hablar hoy de estimación en áreas pequeñas. Entonces, van a ser dos conferencias de una hora. La primera de ellas eh, hablaremos de los métodos, digamos, tradicionales, aquellas técnicas que se basan en la distribución del diseño muestral y que fueron las primeras que se utilizaron y todavía se siguen utilizando. Eh, lo que vamos a ver en esta charla, a nivel de investigación, se desarrolló en los años 60, 70 e incluso en los 80. Y a partir de los años 90 pues, se empezaron a utilizar, sobre todo, modelos para mejorar la calidad de las estimaciones. Entonces, en la, en la primera hora, pues, vamos a hacer un recorrido por los estimadores más clásicos que, que hay en la literatura. Y luego veremos una aplicación a la encuesta de población activa, es decir, cómo esos estimadores pues, se pueden implementar en un caso real. Bien, la segunda parte, bueno, ya hablaremos de ella, que será la segunda hora. Vamos a, a dar un, un, un caso concreto de aplicación a estimadores de a estimación de indicadores de pobreza utilizando eh, modelos estadísticos. Bueno, vamos entonces con la, con la, primera, con la primera charla que bueno, como veis está estructurada eh, digamos, con un par de transparencias en el que hablamos de nociones generales de estimación en áreas pequeñas para luego hacer un recorrido por los, por los estimadores y dar finalmente la aplicación a la encuesta de población activa. Bueno, eh, Como consideraciones previas podemos decir que cada vez hay una mayor exigencia de información estadística tanto en cantidad como en calidad y este fenómeno pues, se debe a la mayor cultura económica y social de nuestra sociedad. La recolección de datos estadísticos y su utilización para estimar parámetros demográficos o socioeconómicos en zonas cada vez más desagregadas es de vital importancia para el mantenimiento de nuestra sociedad de la información. De hecho, los políticos cada vez eh, piden a los estadísticos eh, más información para zonas geográficas más pequeñas, ¿no? eh, antiguamente pues, se daban parámetros estadísticos para toda España o para las, para las, para las comunidades autónomas y las provincias, pero actualmente ya, ya no se pide mucha información para, para comarcas y para municipios, ¿no? de ahí la importancia que han adquirido las técnicas de estimación en áreas pequeñas, ¿no? también se llama estimación en dominios. Bueno, vamos a hablar del muestreo eh, estadístico en contraposición con el censo. El censo, ya, ya sabéis que es simplemente eh, coger una población y examinar todas las unidades de la misma para ver qué es lo que ocurre con una variable en estudio. Esto, eh, en general, es muy costoso, sobre todo en poblaciones grandes, y por tanto eh, la alternativa es el muestreo. El muestreo no es otra cosa que extraer un subconjunto de la población de forma aleatoria y examinar las unidades que han salido en ese conjunto. Bueno, El muestreo eh, no solamente se puede utilizar para estimar parámetros de la población total, sino que se podría estimar para estimar parámetros de subconjuntos de la población total. Esos subconjuntos los llamamos dominio. y entonces aparece la noción de estimación en dominios. Si los dominios son geográficos, hablaremos de áreas, pero los dominios pueden ser también grupos socio socioeconómicos, es decir, nosotros podemos particionar una, una población por grupos de sexo-edad, por sectores industriales o empresariales, o por, yo que sé, nivel, nivel educativo, etc. Digamos que eh, el concepto de dominio, en ese sentido, no tiene que estar restringido a, a, la, a la noción geográfica del mismo. Otros, otras nociones de interés, para poder entender lo que vamos a ver hoy, es lo que, lo que vamos a, a, a definir como estimador directo. Un estimador directo es un estimador que utiliza únicamente datos del dominio en estudio ya sea de la variable y, o de la variable x, o pero solamente datos del dominio en estudio. Y diremos que un estimador está basado en el diseño muestral si sus propiedades se estudian respecto de la distribución de probabilidad inducida por el mecanismo aleatorio que se usa para extraer la muestra y bajo el supuesto, y esto es importante, que los valores de las variables en los elementos de la población permanecen fijos. Es decir, no son aleatorios, son una cosa que está ahí fija y constante. Lo único que es aleatorio es, eh, digamos, las unidades que entran en la muestra. Pero el valor que toma la variable en las unidades se considera una cantidad fija. De forma que, si nosotros hiciéramos un censo, no habría, no habría nada de aleatoriedad. Digamos Este planteamiento es distinto cuando trabajamos con modelos. Bueno Podríamos hablar también de estimadores asistidos por modelos. Aquí, digamos la, la distribución de probabilidad respecto de las que se estudian las propiedades de los estimadores sigue siendo la misma, la del diseño muestral. Sin embargo, se utilizan modelos para introducir los estimadores. Por eso los, los, los estimadores se llaman asistidos por modelos. Las propiedades de los estimadores no, no se estudian respecto de la distribución que induce el modelo, se estudian respecto de la distribución de, del diseño muestral. Bueno, diremos que un dominio es grande si el tamaño de la muestra en ese dominio lo es y es pequeño en caso contrario. Fijaros que dominio grande o pequeño no va relacionado con eh, la extensión territorial del dominio o con el número de unidades dentro del dominio, va relacionado con el tamaño muestral, o sea que es un concepto asociado a, al muestreo, eh, por lo menos en la, en la teoría de estimación de, en, en áreas pequeñas. Bueno, el término área pequeña también se usa para denotar a los dominios pequeños, y generalmente se usa cuando hablamos de dominios de tipo geográfico. Bueno, vamos ya a, a ir fijando nociones matemáticas. En el enfoque basado en el diseño muestral, eh, el vector I1 hasta n mayúscula, es decir, el vector que contiene el valor de la variable I en cada una de las unidades de la, de la población, es lo que nosotros llamamos el parámetro básico. Eso es un parámetro, es una cantidad fija y desconocida y es el parámetro más importante de todo. Obviamente, nosotros no vamos a intentar estimar todo eso porque, vamos, eso no, no, no, es, no es la labor. La labor que nos interesa es estimar transformaciones de este parámetro básico. Para eso extraemos muestras y las muestras se extraen según un plan de muestreo probabilístico o un diseño muestral. Esto es simplemente un esquema que nosotros utilizamos esquema aleatorio para seleccionar la muestra que podría ser muestro aleatorio simple, muestro estratificado, muestro por conglomerado en fin, todo lo que se ha estudiado en teoría de muestreo y una vez tenemos este diseño muestral o, este, o esta eh, digamos, función de probabilidad que a cada muestra le asigna pues, un valor entre 0 y 1 eh, podemos definir lo que se entiende por sesgo y varianza de un estimador eh, bueno, El sesgo es, se define como la esperanza o el valor esperado de la diferencia entre el estimador y el parámetro y luego la varianza pues, de la forma habitual. Bueno, En algunos eh, tipos de muestreos sencillos por ejemplo en el muestreo aleatorio simple la probabilidad de extraer una muestra pues, es 1 sobre el número combinatorio eh, tamaño de la población partido por tamaño muestral. En cambio si el muestreo es aleatorio simple con reemplazamiento, nos aparece esta otra probabilidad, que sería 1 partido por N mayúscula elevado a N minúscula. Otras cantidades de interés para poder definir los estimadores, que veremos a continuación, son las probabilidades de inclusión. Entonces, aquí tenemos lo que es la probabilidad de inclusión de primer orden, que es simplemente la probabilidad de que la muestra capture a la unidad I. Eh, bueno, Esto es, es relativamente fácil de calcular si nosotros conocemos todas las probabilidades de aquellas muestras que capturan a la unidad I. De la misma forma, hablaríamos de probabilidades de segundo orden como la probabilidad de que conjuntamente dos unidades de la población caigan en la muestra. Bueno, pues eh, también se eh, digamos que se calcula eh, de manera parecida. Solo que bueno, el cálculo en general de las probabilidades de segundo orden es bastante más complicado que el de las de primer orden, sobre todo en diseños muestrales complejos. Bueno, y ya vamos a hablar de estimadores de áreas pequeñas. El estimador más eh, sencillo de todos es el que se llama estimador directo. Entonces vamos a vemos aquí la fórmula del estimador directo del total poblacional. El total poblacional ya sabéis que es simplemente la suma de los valores de la variable I en todos los elementos de la población, en este caso en todos los elementos del dominio D. De. Bueno, pues fijaros que este, este estimador es una suma ponderada de los valores de la variable I que nosotros hemos observado en la muestra del dominio D. De. Y las ponderaciones son precisamente 1 partido por la probabilidad de inclusión. Ese 1 partido por la probabilidad, probabilidad de inclusión la podemos denotar como W sub J para darle la estructura de sumo, suma de pesos por valores. ¿no? Bien, este, este estimador tiene muy buenas propiedades porque si las probabilidades de inclusión de todos los elementos del dominio son mayores estrictas que cero, entonces, entonces el estimador es centrado, que es la primera propiedad, sabemos calcular su varianza y podemos estimar de forma insesgada su varianza. Luego las propiedades matemáticas aquí, eh, digamos que son muy buenas. Bien. De todas formas, como ya decíamos antes, a veces las probabilidades de inclusión de segundo orden son difíciles de calcular y por eso es interesante tener fórmulas alternativas aproximadas que sólo utilicen eh, probabilidades de primer orden y estas son las que aparecen aquí. Digamos que si nosotros admitimos que la probabilidad de seleccionar conjuntamente las unidades I y J es el producto de las probabilidades de seleccionar la unidad I y la, y la unidad J entonces con esta simplificación se, obtienen, eh, se obtiene una fórmula simplificada de la varianza que a su vez se puede estimar de manera insesgada, pero claro, siempre bajo la condición que decíamos. Estas fórmulas a veces se utilizan utilizan cuando no se da exactamente esta, la condición de igualdad sino aproximadamente, porque, eh, repito, lo importante de esto es que no hay que hacer el cálculo de las probabilidades de inclusión de segundo orden. Otra cosa que hay que analizar siempre cuando utilizamos estimadores en áreas pequeñas es qué información nosotros necesitamos para calcular el estimador y fijaros que lo que necesitamos son las probabilidades de inclusión de primer orden y simplemente eh, la variable indicadora de si la unidad que ha caído en la muestra está en el dominio D o no está en el dominio D. esa información luego es una información mínima la que necesitamos aquí. Bueno. Eh, vamos ahora a hablar del estimador del di directo de la media poblacional. Eh, antes hablábamos de estimador directo del total, ahora de la media poblacional. Bueno, Para estimar la media poblacional el estimador que se suele utilizar es un cociente, es un estimador de tipo razón, porque lo que hacemos es en el numerador estimar el total y en, y en el denominador es estimar el tamaño del de, eh, dominio de. Eh, bueno, que habría aquí la posibilidad de poner el valor teórico. Pero bueno, estudios de simulación y algún resultado teórico eh, dan a entender que este estimador de razón, pues, es más eficiente que poner aquí debajo simplemente el valor conocido. La razón es que si nos desviamos al alza en el numerador, seguramente nos desviaríamos al alza en el denominador y recíprocamente. Con lo cual esos efectos eh, de desviación se compensan en numerador y denominador. Bueno, pues esta es la fórmula del estimador directo. De la, de la media. Al ser un estimador de razón, ya no es un estimador lineal en las, en las, eh, en las eh, ya no es un estimador lineal en las variables en las variables y porque tenemos una, una, una parte aleatoria en el denominador. Bien, entonces eh, tenemos un resultado que también es bastante interesante, pero no tenemos igualdad. Lo que va a ocurrir es que el estimador directo es aproximadamente insesgado de la media poblacional eh, tenemos una fórmula también aproximada para la varianza de este estimador con lo cual también de manera relativamente sencilla podemos estimar la varianza de, de, del estimador de la media bueno el problema aquí no es demasiado complicado porque las aproximaciones son bastante buenas en este caso y a partir de ahora ya vamos a dar eh, estimadores que tratan de mejorar al estimador directo, porque el estimador directo es el estimador básico, es el estimador más sencillo. Eh, digamos que si hubiese tamaño muestral grande, es el estimador que habría que utilizar. Pero, claro, el problema que tiene el estimador directo es que si el tamaño muestral en el dominio de es pequeño, la varianza esa que nosotros poníamos ahí en la transparencia anterior es muy grande. Entonces, vamos a ver qué alternativas nosotros tenemos al estimador directo que sigan siendo estimadores centrados y con una varianza eh, más pequeña. Eh, un primer estimador es el estimador sintético. El estimador sintético trabaja de la siguiente manera. Nosotros cogemos la población y la dividimos en grupos. Sería una, Para hacernos una idea, lo que haríamos sería la, la, lo siguiente. Imaginemos que en vertical nosotros tenemos los dominios de forma que aquí tendríamos el primer dominio aquí tendríamos el segundo dominio y aquí tendríamos el último dominio imaginemos ahora que la población a su vez se puede dividir en dos grupos entonces eh, hay muchos dominios pero pocos grupos con lo cual el tamaño muestral que cae en el grupo 1 y en el grupo 2 es grande como es grande el estimador directo da muy buenos resultados Digamos que la media en este grupo la estimo muy bien, la media en este grupo la estimo muy bien. Ahora imaginemos que si nos situamos en el grupo 1 eh, la media varía muy poquito de dominio a dominio de forma que todas sean aproximadamente igual a la media del grupo. Lo mismo aquí, que la media de grupo a grupo, perdón, de dominio a dominio dentro del grupo 2 sean todas muy parecidas entre sí de forma que nosotros pudiésemos sustituir aquí la, la media por de cada dominio por la media de grupo. Eso es lo que está haciendo aquí. Digamos que el estimador del total sería cogerse la media del grupo y multiplicarla por el tamaño del cruce y de esta forma eh, se obtendría el estimador sintético básico. ¿Qué problema tiene este estimador? Que si nosotros le calculamos el sesgo, este es el sesgo que tiene. Entonces, el sesgo es grande si lo que nosotros estamos diciendo aquí eh, no se verifica. Es decir, si yo eh, dentro de un grupo dado, por ejemplo el grupo 1, al moverme de un dominio a otro las medias de cada uno de estos rectángulos chiquititos que estamos poniendo aquí, van variando y son distintas de la media del grupo. Entonces, en este caso, esto tiene sesgo. Entonces, este es un estimador que en general es sesgado, pero tiene poca varianza. ¿Por qué tiene poca varianza? Porque el tamaño muestral dentro del grupo es muy grande. Entonces, al utilizar el sintético básico, disminuimos la varianza, pero aumentamos el sesgo. Eso es lo que ocurre en general, salvo que estemos en condiciones ideales de que esta diferencia sea cero. Bien. ¿Qué sabemos del estimador sintético básico? Pues somos capaces de calcular su varianza y estimarla. Estas son las fórmulas. Y para poder calcular ahora el estimador sintético, ya necesitamos dos tipos de información. Hasta ahora solo necesitábamos información no agregada, es decir, necesitábamos las inversas de las probabilidades de inclusión, necesitábamos el indicador del dominio y del grupo, y, y eso era lo que necesitábamos. Ahora, además, necesitamos una información agregada, necesitamos Necesitamos conocer los tamaños poblacionales de los dominios cruzados por, por grupo. Ya estamos utilizando información auxiliar, antes no la utilizábamos. Esta es una información auxiliar, en principio muy sencilla, porque es simplemente una información de tipo demográfico, un, ta un tamaño poblacional. Pero ya usamos información auxiliar. Entonces, la idea es que si tenemos buena información auxiliar, podremos mejorar al estimador directo, porque introducimos esa información auxiliar en el proceso de estimación. Bueno, un estimador que sí es centrado sería el postestratificado. Fijaros que la única diferencia es que ahora aquí vamos a trabajar con las medias de, del dominio con el grupo, es decir, si nos fuésemos aquí a la fórmula del sesgo, aquí pondríamos DG, con lo cual esto sale cero, por lo tanto, este estimador es eh, centrado. Entonces, este estimador no tiene sesgo, eso es muy bueno, pero tiene un problema, tiene una varianza grande. ¿Por qué? Porque si nosotros estábamos diciendo que en el dominio, por ejemplo, 1, el tamaño muestral es pequeño, todavía será mucho más pequeño en el dominio 1 cruzado con el grupo 1, aproximadamente la mitad, si lo repartimos la muestra. Por lo tanto, si ya aquí teníamos un problema de estimación en áreas pequeñas, porque el tamaño muestral era pequeño para un estimador directo, pues mucho más lo vamos a tener si nos quedamos solo con el cruce del dominio con el grupo con más razón, por lo tanto es un estimador que es centrado pero que eh, tiene una varianza grande. Bueno, en algunas ocasiones da buenos resultados, pero es en general un estimador que no se acaba utilizando por esta crítica que acabamos de decir. Somos capaces de calcular su varianza y eh, tenemos un estimador aproximadamente insesgado, bueno no, insesgado de, eh, de la varianza. Información auxiliar pues tiene, necesitamos la información auxiliar no agregada más la información agregada. Por lo tanto, utilizamos información auxiliar agregada. Bien, digamos, para tratar de colocarnos en un punto intermedio entre el estimador postestratificado y el estimador sintético, eh, digamos, se introdujo en 1982 eh, este estimador compuesto que se llama dependiente del tamaño muestral porque el parámetro de composición depende, a su vez, del tamaño muestral. Entonces, este es un estimador que se sitúa a mitad de camino. Entonces, es una especie de... bueno, vamos a poner de acuerdo dos estimadores contradictorios. El posestratificado no tiene sesgo y tiene varianza grande. El sintético tiene varianza pequeña y tiene sesgo, con lo cual con un poco de suerte nos quedamos con varianza pequeña y sesgo pequeño. Y con un poco de mala suerte nos quedamos con varianza grande y sesgo grande. Bien, entonces este fue utilizado durante un tiempo por los canadienses en su encuesta de población activa y ellos ponían simplemente eh, esta fórmula con delta igual dos tercios. ¿no? Bueno, el estimador Greg, el, el, el acrónimo Greg viene de Generalized Regression. Bueno, Este es ya un estimador asistido por modelos porque utiliza ya eh, información auxiliar de variables x y se asiste de un modelo lineal de efectos fijos, un modelo de la forma igual a x beta más un error. Ese error se, se supone que tiene distribución normal eh, y bueno, utilizando el método, por ejemplo, de los mínimos cuadrados o, o el método de la máxima verosimilitud eh, se obtiene el estimador beta de, eh, de, los, de los coeficientes de regresión del modelo. Bueno, una vez se ha obtenido este estimador nos olvidamos del modelo y construimos lo que se llama el estimador greg. El estimador greg del total es, el es, es es por así, tiene una parte que sería como la estimación directa y la estimación directa luego la corregimos por cómo el modelo eh, digamos, corrige lo sensal respecto de lo muestral. Bueno, pues digamos que si, si lo censal está más alto que lo muestral, pues lo corregimos al alza, porque aquí tenemos lo muestral, y al revés, pues lo corregiríamos a la, a la baja. ¿no? Este estimador tiene eh, bueno, una propiedad interesante, porque se puede escribir como un estimador, eh, digamos, de pesos, por valores de la variable y, donde estos pesos g serían estos valores de aquí. Entonces, escrito de esta manera, tiene la propiedad de calibración, es decir, el, cogiendo los pesos g por w, lo que tenemos aquí es un estimador, digamos, ponderado de un total poblacional. Bueno, pues estima perfectamente todos los totales de la variable x, por eso se llama también un estimador calibrado. O sea que, utilizando el greg eh, nosotros estimamos perfectamente eh, los, los totales de las variables auxiliares. Entonces, si estimamos perfectamente los totales de las variables auxiliares utilizando esta fórmula de aquí, se supone que, eh, cambiando simplemente la x por ahí, estimaremos bastante bien el total de la variable y. ¿Vale? Esa es la idea del estimador grec. Bueno, sobre el estimador greg hay mucho escrito, aquí eh, viene la fórmula de la varianza y el estimador de la varianza, cosa que necesitamos siempre que hacemos estadísticas, ¿no? Porque no solamente hay que dar las estimaciones, sino hay que dar una medida de bondad de nuestras estimaciones, que eso puede ser por la vía de la varianza, el error cuadrático medio o un intervalo de confianza. También necesitamos ahora más información agregada, necesitamos los tamaños de los dominios y las medias poblacionales de las variables auxiliares en los dominios. Esta información auxiliar no se extrae de la muestra, no se extrae de la encuesta, sino que se, se, se, se recoge siempre de registros administrativos externos. Eh, por ejemplo los tamaños poblacionales pues de las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística y si una variable es por ejemplo el, el paro registrado pues aquí el paro registrado lo sacamos de las oficinas de empleo mientras que en la, en la, en la EPA, en la encuesta hay una pregunta que se le hace al entrevistado y se le pregunta si él está registrado como desempleado en una, en una oficina de empleo ¿no? Luego, los datos X aquí hay que recogerlos, tanto en la en la encuesta a nivel no agregado, es decir, a nivel de microdato y de un registro administrativo externo el valor agregado. Por lo tanto, aquí se utilizan dos fuentes estadísticas. Bien, con los... Bueno, pues vamos ahora a, a ver eh, cómo podemos aplicar esto en, un, en una encuesta, digamos, compleja, como es la encuesta de población activa. Eh, todo lo que hemos visto ahora prácticamente los, lo estamos pensando como si hiciéramos un muestreo aleatorio simple, aunque las fórmulas vienen con probabilidades de inclusión, es decir, vale para cualquier tipo de muestreo. Pero en la práctica ocurre, ocurren más cosas que las que hemos visto en las transparencias anteriores, porque puede ocurrir, por ejemplo, eh, falta de respuesta y, bueno, y la falta de respuesta produce sesgo en los estimadores, con lo cual los pesos hay que modificarlos. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, una, una breve descripción del diseño muestral de la encuesta de población activa. Esto es una, una encuesta que, que se hace en dos etapas. En la primera etapa lo que se hace son seleccionar secciones censales y para su selección se definen estratos dentro de las provincias. Los estratos eh, dentro de cada provincia vienen definidos más o menos por el grado bueno, por el tamaño del municipio. Los municipios muy pequeñitos van en un estrato, los que son un poquito más grandes en población en otra, y así sucesivamente hasta llegar a la capital de la provincia. De alguna manera el estrato mide, por así decirlo, el grado de ruralidad del, del, edificio, entendiendo por por, del municipio, entendiendo por municipio muy rural, aquel muy pequeñito y muy urbano, aquel muy grande. Bueno, pues una vez seleccionadas las secciones censales con este muestreo aleatorio estratificado hay una segunda etapa en el muestreo que es dentro de cada sección censal se seleccionan viviendas eh, eh, familiares, principales y alojamiento fijo. Entonces de cada selección se selecciona habitualmente pues 20 viviendas y luego dentro de cada vivienda se entrevista a todos los individuos que viven en ella con edad de 16 años o superior, ¿no? que son los digamos la gente que está en edad laboral. Bueno... De manera que la, la encuesta podría ser planteada en tres etapas, pero la etapa 3, como se entrevista a todo el mundo, pues no, no, no tiene interés probabilístico. ¿no? Entonces, eh, entonces eh, se estudia como una encuesta a dos etapas. Bueno, un poco de notación. Vamos a llamar H a los estratos, A a las secciones censales, V a las viviendas y J a los individuos. Los totales poblacionales de vivienda los denotamos por V mayúscula, de forma que V sub HA es el total de viviendas en, el, en la sección A y en el estrato H. Análogamente V sub H sería el total de viviendas en el estrato H. Eh, otros totales, por, por ejemplo, totales muestrales M sub H será el número de secciones censales en el estrato H. Con esta notación eh, se puede calcular la probabilidad de seleccionar una vivienda del estrato H sección censal A. Bueno, pues se hace el cálculo y ese cálculo nos da que eh, esa probabilidad es 20 veces M sub H partido por V sub H. Bueno, pues esta probabilidad de aquí eh, luego es la misma probabilidad que tiene cualquier individuo que, que viva en la vivienda V y además esa probabilidad no depende de V sino depende de H con lo cual lo que tenemos aquí es lo que se llama muestras autoponderadas dentro de los estratos porque todos los individuos de un mismo estrato de una provincia tienen la misma probabilidad de, de ser incluidos en la muestra EPA Claro, el problema es que cuando se hace la encuesta eh, se obtiene eh, no respuesta es decir, hay algunos individuos que no son localizados y, finalmente, no se, no se les puede entrevistar. Entonces, se hace una primera corrección de los pesos de las inversas de la probabilidad de inclusión debida a la no respuesta, y entonces, eh, con esos pesos ya, digamos, reponderados, por la falta de no respuesta, se, se, se puede calcular o se define lo que se llama el estimador de la EPA no calibrado. Fijaros que este estimador lo que hace es coger en los individuos de una vivienda V, vivienda V que pertenece al estrato H, hacemos la suma de eh, los valores que toma la variable D por el peso correspondiente y con lo cual aquí estaríamos en el estrato H luego sumamos en todos los estratos poniendo, digamos, este, eh, eh, este cociente donde ponemos los tamaños poblacionales del estrato y la suma de los pesos del estrato de forma que así tendríamos eh, lo que se llama el, el estimador EPA no calibrado bueno, este estimador EPA no calibrado si lo, lo reescribimos de otra forma se puede escribir como la suma en todos los individuos de la muestra en la provincia P de unos pesos, que los vamos a llamar W sub J sub B, por los valores que toma la variable i en, eh, en los individuos muestreados. Bien, eh, Claro, estos pesos, fijaros que eh, son pesos no, de momento no calibrados y dependen de las muestras, cosa que no ocurría con los pesos teóricos. Bueno. Entonces, ya el último paso que se hace es el de calibración de los pesos. La calibración de los pesos se hace para que el estimador del total sea eh, lo más incesgado posible. Hay que tener en cuenta que, a priori, si todo hubiese ido bien, el estimador directo sería insesgado, Pero como ha habido eh, falta de respuesta y hemos tenido que retocar los pesos, entonces eh, introducimos un sesgo. Ese sesgo lo vamos a intentar corregir y lo vamos a intentar corregir de forma que si utilizamos la misma fórmula de estimación para estimar los totales de unas variables x conocidas, no cometamos ningún error. Bueno, pues entonces se plantea un problema de estimación. El problema de estimación es, eh, vamos a encontrar unos pesos calibrados que los vamos a llamar W sub J sub C en vez de, eh, perdón, super C en vez de super B, de forma que sean muy próximos a los iniciales y que verifiquen la condición de calibrado, es decir, que el estimador de una variable de x sub k sea el total de la variable de x sub k, pero exactamente ese total, estimación perfecta. Bueno, la forma de hacerlo es simplemente plantear un problema de optimización. Aquí colocamos una función de distancia entre la columna de pesos no calibrados y la columna de pesos calibrados y sujeto a la restricción de igualdad que nosotros queremos. Claro, aquí podemos utilizar mu muchas funciones phi, ¿no? por ejemplo, una función de donde salen las, las cuentas, digamos, explícitamente si ponemos una función cuadrática, como x-1 elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué utiliza el INE para hacer ese calibrado? Utiliza variables x de tipo demográfico, la población de 16 años o más por grupos de edad y sexo a nivel de comunidad autónoma y luego la población de 16 años o más de la provincia. Una vez hecho el calibrado eh, obtenemos ya el estimador de la encuesta de población activa, que es simplemente la suma de los pesos calibrados por los valores de la variable objetivo en los individuos de la población y, esta, y estas son las estimaciones que el INE presenta en su página web. Eh, las, las obtiene eh, utilizando pues, pues todo este proceso y finalmente esta fórmula. Claro, fijaros que el INE solo presenta estimaciones para la provincia. ¿Por qué? Porque los tamaños muestrales se han pensado para que la varianza de este estimador sea suficientemente pequeña. Por lo tanto, se consideran, digamos, suficientemente fiables las estimaciones que el INE da a nivel provincial cuando utiliza la EPA. De hecho, es lo que se llama el dominio planificado de estimación en la encuesta de población activa, es la provincia. Claro, el problema ahora es, con esa misma muestra, con esa misma encuesta, ¿podríamos nosotros eh, dar estimaciones fia fiables para comarcas? Por ejemplo, aquí en la provincia de Alicante, si troceamos la provincia en comarcas, pues tendríamos que dar pues ocho estimaciones ¿no? para las ocho comarcas que tenemos, o para municipios grandes. Bueno, pues entonces ya tenemos un problema de estimación en áreas pequeñas, porque el tamaño muestral que caería en cada comarca ya es bastante más pequeño que el que se pensó para la, para la, para la provincia y por lo tanto lo, el, el estimador directo va a tener ya una varianza excesivamente grande y eso quiere decir que el intervalo de confianza en torno al verdadero valor del parámetro ya va a ser muy amplio por lo tanto va a ser digamos una estimación poco fiable bueno, en principio lo que, se, lo que sería el estimador con la metodología EPA para una comarca o para un, do, un, un dominio o subconjunto de, de, de la provincia pues sería simplemente aplicar la misma fórmula pero solamente en los individuos de, del dominio o de la comarca ¿vale? Bueno, pues ese sería el estimador directo Bueno, hay algunos, algunas cuestiones que conviene hacer esto forma parte de la cocina estadística y es que, eh, digamos si nosotros fuésemos a dar estimaciones por comarcas, por ejemplo, de totales de parados, sería bueno que sumando los totales de parados de toda la provincia de Alicante, eh, obtuviésemos el total de parados que la encuesta de población activa da para la, para la provincia de Alicante, es decir, que se verifique esta igualdad de aquí. La suma de los totales por dominios de una provincia dada, debería dar el total de la provincia. Claro, si nosotros utilizamos la, la misma fórmula de estimación, es decir, si, si los estimadores de los totales de los dominios eh, usan el procedimiento EPA, esto está garantizado, pero si nosotros queremos mejorar estos estimadores, poniendo aquí estimadores de los, de los totales de dominio más precisos, entonces la igualdad no se va a verificar. Necesariamente. Entonces necesitaremos forzar de alguna manera que se verifique la, la igualdad. La forma más sencilla de hacer estimaciones consistentes EPA es multiplicar nuestras estimaciones por un parámetro lambda que eh, es el cociente de la estimación eh, del total de la EPA en la provincia partido por la suma de las estimaciones en los dominios de la provincia con el otro procedimiento de estimación. De esa manera, forzamos a la eh, consistencia EPA. Y esto es una cosa que se hace luego a posteriores si se utiliza un procedimiento de estimación distinto de la EPA para los dominios. Bien, claro, y ahora nos podríamos preguntar, con, todo, con toda esta complejidad, con toda esta cocina que se ha hecho con los datos iniciales, ¿cómo podemos nosotros estimar la, la varianza de los estimadores? Bueno, pues mmm, hay distintos procedimientos. Podríamos, en principio, utilizar las fórmulas que habíamos visto al principio, que suponían que los W, los pesos, eran las inversas de las probabilidades de inclusión, y quedarnos tranquilos. Pero es que ahora los pesos no son las inversas de las probabilidades de, de inclusión. Han pasado por una, una corrección por falta de respuesta y luego por un calibrado. Y encima, además, se le, se le ha forzado la consistencia EPA. Entonces, todo eso, digamos, lleva digamos, una transformación en los pesos que nos hacen dudar, obviamente, de que las, las fórmulas que habíamos puesto al, al principio sean, eh, sean, sean buenas o sean aplicables. Entonces, bueno, la alternativa es utilizar métodos de remuestreo. Aquí, eh, en esta transparencia, se presenta lo que es el método Bustra. El método Bustra de poblaciones finitas tiene, básicamente, dos etapas. La primera etapa es utilizar la muestra para construir una población artificial. Una vez hemos construido la población artificial, que se puede hacer simplemente repitiendo cada, cada registro muestral tantas veces como indica eh, su peso. El, el peso tiene el sentido de factor de elevación y sumando los pesos se recupera el tamaño poblacional. Por eso se hace de esta forma y luego, una vez tenemos la población artificial, extraemos muestras de la población artificial utilizando el mismo diseño muestral que se utilizó con la población real. Entonces, como tenemos muchas muestras Bustra, eh, le, le aplicamos la fórmula de la varianza a eh, las muestras Bustra, y ya con esto pues tenemos un, un, un estimador. Bueno, la otra posibilidad es el remuestreo Jackknife. El remuestreo Jackknife tiene un, co un coste computacional mmm, eh, inferior porque no, re, no, no, no, no nos obliga a construir una población artificial sino que simplemente sacas muestras de la propia muestra. Entonces, eh, la forma de extraer muestras de, de la propia muestra eh, que, que se presenta aquí en esta, en esta transparencia es simplemente el, eliminar una sección sensal cada vez con lo cual vamos a tener tantas muestras Jackknife como secciones sensales hayan representadas en la muestra original. Como la varianza la vamos a calcular con tamaños muestrales más pequeños que la muestra real, porque cada muestra Jackknife tiene una sección sensal quitada, eh, digamos, tenemos que, eh, que construir los pesos Jackknife y los pesos Jackknife se construyen añadiendo estos coeficientes. Entonces, una vez eh, hemos hecho todo ese proceso y, y, y, y, y hemos analizado todas las muestras Jackknife, eh, construimos el estimador de la varianza, que es el estimador habitual, solo que tenemos que meter aquí digamos, los factores de corrección Jackknife, que, que repito, que son necesarios introducirlos porque cada muestra Jackknife tiene un tamaño muestral más pequeño que la muestra original, cosa que no pasaba en el bootstrap, que tiene el mismo tamaño muestral, entonces no necesita ningún tipo de corrección. Bueno, con lo cual digamos que lo que hemos visto hasta ahora es diferentes tipos de estimadores que van a competir con el estimador directo, como son el estimador eh, sintético, el estimador postestratificado, el estimador greg, por ejemplo. Luego hemos eh, ilustrado cómo se podría eh, o, o cómo, cómo se trabaja con una encuesta que tiene un diseño muestral complejo y ahora vamos a, a dar una ilustración de cómo aplicar estos estimadores precisamente a datos de, de esta encuesta de la EPA. Entonces, el ejemplo que se presenta aquí, el universo, es la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, vamos a ajustar un modelo un modelo GREG, que sería un modelo lineal de efecto fijo, se, eh, se ajusta sobre la totalidad de la comunidad autónoma, sobre la totalidad de los datos muestrales de la comunidad autónoma, el dominio de interés va a ser la comarca cruzada con sexo y vamos a utilizar variables auxiliares como son el grupo de sexo-edad o el grupo de sexo-edad demandante, el primero con seis valores posibles, el segundo con 12 valores posibles, eh, bueno, Otra variable que, se, que vamos a utilizar es el grup, grupo de sexo, edad, demandante y provincia, Este tiene 24 valores posibles y luego una variable que la vamos a llamar bipestra, que eh, tiene cuatro valores posibles en Canarias y que simplemente nos dice si el estrato de las provincias de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas eh, digamos, eh, digamos si, si el individuo está en estratos 1, 2, 3, 4, que sería estratos urbanos o estratos rurales ¿no? o sea que es el cruce de provincia con mmm, la variable que indica la ruralidad del municipio donde habita la persona encuestada bien pues digamos que para para construir los, los estimadores, por ejemplo, el Greg, finalmente lo va, vamos a utilizar las variables bipestra, que es rural, ruralidad, y grupo sexo-edad, porque eran las variables que, que eran significativas en el modelo lineal. Y para, la, para los estimadores sintético, pues estratificado y dependiente del tamaño muestral, necesitamos una variable grupo, pues esta, grupo de sexo-edad. Eh, y, y provincia. Bueno, y, y bueno, esto para la variable parado, pero también nos interesa hacer estimaciones no solamente de totales de parado, sino de totales de ocupado. Y aquí vemos las variables auxiliares que utilizamos para el GREC, que serían también bipresta y grupo de sexo-edad demandante, y para los estimadores sintéticos estratificado y dependiente del tamaño muestral, por el grupo de sexo, edad y provincia. Bueno y finalmente en estas gráficas eh, se ilustra eh, digamos, los, las estimaciones que se obtuvieron de total de, de parados, hombres, en, en la EPA del segundo trimestre de eh, 2003. Entonces en colores se ve el estimador EPA, eh, bueno, un, un estimador directo que es un transformado del EPA, que son básicamente iguales, el estimador sintético, el postestratificado, el dependiente del tamaño muestral y el GREC. Claro, con esta escala parece que todos van iguales, y esta escala va forzada por lo que ocurre en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, que son, digamos, las dos comarcas capitalinas de las islas. Pero si eliminamos eh, digamos en las comarcas de, de máxima población para ver un poquito más de diferencia, volvemos a tener la misma gráfica, pero ahora, digamos, en una escala diferente donde ahora ya sí se ven algunas diferencias. De todas formas, lo que sí notamos es que a medida que los tamaños muestrales aumentan, es decir, nos ponemos en comarcas que van a la derecha, eh, digamos, los estimadores van tomando valores más iguales que en el caso de la izquierda donde van difiriendo un poco. En, eh, digamos que si nos vamos a la tasa de paro, estos son los resultados que se han obtenido, para la mayoría de los estimadores, como se ve, casi todos van persiguiendo el valor del EPA o del directo. Por ejemplo, el, el directo y el EPA, que son prácticamente iguales, el directo que va en fucsia, los demás los van persiguiendo. El que siempre lleva un comportamiento distinto es el sintético. El sintético lo que ocurre es que tiene muy poca varianza. Entonces, suele ser un, un valor muy poco estable que no persigue los picos del directo. En este caso, el sintético no es muy, no es muy aconsejable. ¿Qué ocurre cuando nosotros eh, nos vamos a estimar el coeficiente de variación? Bueno, el, la estimación del coeficiente de, de variación es, es, eh, es complicada. Y aquí mostramos los. Comparamos un poco qué es lo que ocurre con los distintos métodos. Este es el método Bustra. Entonces, el método Bustra vemos que va aceptablemente bien para casi todos los estimadores menos para el eh, estimador sintético. Para el estimador sintético no funciona, y bueno, hay, alguna, hay, hay razones para, para saber por qué esto es así. Eh, aquí tendríamos la tasa de paro de, hombre, de hombres también, eh, digamos, estimado el coeficiente de variación eh, por, el, por el método Bustra. Entonces, se ve más o menos que todos los estimadores llevan un comportamiento parecido y el que va mostrando mejor comportamiento es, digamos, el Greg. Claro, no nos fiamos de la del, del, del, del estimación del, del, del sintético. Y ahora, bueno, vamos a, a, a estudiar entre los tres métodos que nosotros tenemos de estimar el coeficiente de variación, método Jackknife, método Bustra o método de fórmula directa qué es lo que ocurre con el estimador directo y vemos que, eh, digamos, los tres métodos siguen la misma eh, tendencia pero es curioso observar que el método Bustra eh, siempre eh, da valores más grandes, que da la impresión de que está sobreestimando mientras que el Jackknife ocupa una posición intermedia claro, lo que ocurre digamos con el Jackknife es que es un método malo con tamaños muestrales pequeños porque tiene pocas muestras Jackknife, al, al ser el tamaño muestral pequeño el número de secciones sensales que hay en el dominio eh, es pequeño y entonces no recoge bien la variabilidad del estimador. bueno Esto es lo mismo cuando queremos calcular el error cuadrático medio relativo para el estimador greg utilizando los tres procedimientos que hemos visto Digamos, cuando el tamaño muestral es grande, parece que los tres procedimientos dan prácticamente la misma estimación y difieren un poquito cuando eh, los tamaños muestrales eh, son pequeños. Eh, si nos vamos a la tasa de paro y ahora quitamos la, la fórmula directa eh, y analizamos solamente lo que ocurre con el Bootstrap y Jackknife, pues observamos que van muy muy igual cuando los tamaños muestrales son relativamente grandes y solamente en aquellos dominios de muy poco tamaño muestral eh, bueno, el jackknife pues, no se puede utilizar por la razón que decíamos antes. Eh, digamos las, las mismas conclusiones podemos observar aquí para la tasa de paro de hombres cuando estimamos el error cuadrático medio y bueno aquí, finalmente, eh, pues, algunas de las, de las referencias que, que, que hemos utilizado para, para esta presentación. Bueno, y con esto pues, pues acabamos esta, esta primera charla. Descansamos cinco minutos y, y luego pasamos a la siguiente.